Me eh, dijo que los detrás entre demoraste, demoraste. ¿No? Más dinámico pues, ¿cierto? Vamos a ver en el primer Ya tenemos. Vamos. sin batería. 5, 4, 3, 2. Cuando envíe correos a más de un destinatario que no se conocen entre sí, use la opción CCO, que significa copia de carbón... Perdón, copia de carbón oculta. No mando. Cuando envíe correos a más de un destinatario que no se conocen entre sí, puse la opción CCO, que significa copia, copia sí. no, no. De no con sí, copia oculta o copia de carbón oculta. Así los destinatarios no van a conocer todas las direcciones de correo y no van a recibir los famosos spam o correos no solicitados. Ah, y tampoco envíe cadenas de correos, porque esas también son spam. Cuando envíe correos a más de un destinatario que no se conocen entre sí, use la opción CCO, que significa con copia oculta, o copia de carbono oculta. Así los destinatarios... llegar. Cuando envíe correos a más de un destinatario que no se conozcan entre sí, use la opción CSO, que significa con copia oculta o copia de carbón oculta. Así. No le Tecnocoquito em português é português eu tenho no um coquinho eu tenho no um coquinho eu, um eu tenho sono recorrente esse tecnologia inteligente televisão interativa haga lo otro no pues sí no me en español estoy en no, no la, pesa, la tengo aquí en uniforme, no me la tecnología uh -huh. <risas> más difícil es que se que que que que que se que que se PowerPoint, ¿cómo eso? Que se PowerPoint. ¿Qué Es power mucha. Que se PowerPoint. es PowerPoint. ¿Me puedo cambiar? Ah. Ah. Ah. Doce. Está haciendo video, son las 12 casi la 1. la mona está haciendo así, es el final de un pedacito de Tengo faltan dos capítulos, tres, tres capítulos. Tres capítulos, Porque nos equivocamos en una pequeña cosa? Vaya Dándela, por si poner rojo. What the fuck, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que te diga? Mamá, estoy triunfando. Daniela, Daniela. I'm getting married, I am the king. I'm my